Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar a decorar una bomba de vidrio. Me parece que está muy bonita, les sirve como decoración para el baño o para que lo utilicen como un porta cepillos. Vamos a mirar cómo se hace. Voy a utilizar, como les dije, una bomba de vidrio. Esta es una base para torta que por un lado es plateada y por el otro lado dorada y una parte de icopor que tiene 1.5 centímetros de espesor vamos a pasar o a repasar la base vamos a cortar sacamos la bolita y vamos a pegar esta basecita por este lado plateada. ahora voy a poner con este papel de lija Y voy a aplicar silicona líquida por el otro lado y vamos a pegar coma eva o foamy, que es lo mismo, y vamos a pegar también así en los lados o en el lado. Nos quedaría así. Voy a utilizar estas maticas artificiales que las compré en Dollar City por mil pesos, que es muy fácil de sacar cada ramita o las hojitas. Y voy a empezar a pegarlas con silicona caliente. Vamos a hacerlo así. Y pegamos en todo alrededor. Nos quedaría así. Ahora voy a tomar la bomba y le voy a aplicar eso. Voy a hacerlo con pincel. Aunque me pareció mejor con espuma, miren que queda como con una texturita acá ya está seco y lo voy a pintar con pintura acrílica blanca igual con la espumita vamos a dejar secar voy a utilizar porcelanicron de colores esta persona fría la pinté con anilinas o también lo pueden hacer con pinturas acrílicas, hice bolitas, ahora vamos a tomar la bomba y vamos a hacer esta parte como una curva y voy a utilizar colbón madera voy a empezar a, a pegar Vas a tomar cada bolita y la vas a hacer así, la vas a hacer así como especie de lagrimita, la vas a pegar y voy a utilizar este marcador para hundir así, darle la formita de la escama. De nuevo lo voy a hacer así como haciendo una lagrimita, creo que en la mano es mejor. Vamos a aplicar el colbón y vamos a ir pegando así. nos quedaría así, acá en esta parte voy a hacer otra curvita y vamos a pegar así como que queden en encimita voy a hacer esta para mostrarles entonces hacemos de nuevo este paso aplicamos colbón y pegamos así que quede encimita de la verdecita así vamos a seguir pegando todas voy a hacerlo de nuevo, lagrimita, aplanamos un poco y pegamos acá ya pegué varios colores pero lo pueden hacer de un solo color si desean voy a hacer una tirita con porcelana fría foxia y voy a pegar un ojito de esos ojitos móviles voy a pegarlo así en caso de que quieran colocar el pececito de lado más adelante lo voy a hacer si lo quieren colocar de frente entonces si es de lado así voy a pegar acá la boquita así nos quedaría ahora voy a tomar la acetato ahí está la medida con lapicero sin tinta voy a hacer esta curvita cortamos con la regla vamos a tragar esta línea hasta acá cortamos y aquí la curvita y otra línea Y cortamos. Voy a cortar otro poquito para que quede así inclinadita. En esta parte voy a cortar así como en piquitos, como en zigzag. Esta sería una aleta. Y voy a trazar líneas. Así como hicimos esta aleta o como hice esta aleta, vamos a hacer la otra. Vamos a trazar así líneas este efecto es grueso, este es de un retacito de, de un juguete de mi nieta que le quedó entonces lo estoy reciclando así nos quedaría ahora voy a tomar esmalte, esto es opcional pero me parece que queda bien y voy a pintar así, aunque más adelante voy a terminar de pintarla y vamos a dejar secar muy bien esta sería para la cola ahí está la medida vamos a, tomar de, vamos a trazar la mitad y al lado y lado vamos a medir 1.5 centímetros y ahora vamos a hacer como una curvita hasta la esquinita o hacia la punta y cortamos así también como en zigzag después de haber cortado la colita Igual hacemos las mismas rayitas. Estoy utilizando el lapicero sin tinta. Nos quedaría así. También voy a pintarla. Nos quedaría así. Voy a aplicar colbón madera para pegar al lado y lado. Así. Recuerden que estas aletas, si no las quieren hacer así las hacen con goma eva nos quedaría así ahora como les dije voy a volver a pintar para que me quede como más azulita de nuevo les digo si no la quieren hacer así pueden utilizar goma eva y acá lo que hice fue pegarle lentefuela para darle más brillo pegué más acá en esta parte ahora voy a pegarlo con silicona caliente a la base voy a utilizar estos moldecitos como le voy a regalar este organizador a mi nieta lo voy a decorar con estos animalitos que a ella le gustan mucho ya están un poco secos les voy a pegar ojitos así y también los voy a decorar con lentejuelas así acá pegué el caballito de mar el cangrejito y ahora voy a pegar el delfín con el madera el cangrejo y el caballito los pegué con silicona caliente y por último lo que le voy a dar es brillo con esta laca impermeabilizante glue ahora vamos a hacer la carita de frente voy a pegar el otro ojito y voy a hacer otra tirita para hacer la boquita así como una como un circulito así como una O. voy a aplicar colbón madera y pegamos acá amigos esto ha sido todo por hoy espero que la idea les haya gustado me parece que es una buena idea y está muy útil si te gustó, manita arriba, comparte el video con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.